Marita, te voy a tomar lección de todo el programa. Claro que bueno, sí. ¿Todo te parece? Bueno, sí. No, Hay un poquito más los nervios? Bueno, nosotros estamos hablando un montón acá. Yo intento que, que se le vayan un poquito los nervios. ¿Estamos mejor? Sí, mejor. ¿Sí? Mejor. ¿Qué? Oh, poco de marica, oh, me encanta también sobre Te Tú puedes, Mar, tú puedes, pero vamos a, a, a, a hacer muy bien, Marica de Maipo. ¿Estás aquí en Mejor de Mañana, chava ¿Estás feliz? Sí, sí. súper contenta. Qué lindo, bueno, estamos muy contentos que estés acá. Bueno, vale, muy ¿Querés contento. que rápido nos saquemos de encima el budín? Eh, bueno, así hablamos, vamos, ¿te parece? Ya, comenzamos. Dale, empezamos con. Está rompiendo un huevo, Marita, en la cocina. Ay, mejor de no le pregunten a mi esposo. ¿Cómo, ¿Cómo rompen los huevos? <risa> Bueno, <risa> podemos romperlos bien o mal Ajá. Agregamos el huevo Esa me decía porque Nosotros tenemos la receta Me dice que ella hace todo ojo sí. Yo no mido nada, me encanta Más o menos 150 gramos ah, ¡Oh! ¡Mirá quién está por ahí! ¿Qué ¿Qué es Empiezan Pero a agregar los amigos ¡Eso es chiquita! Es sí, es ¿Cómo está acabado este chiquito? Eh, necesito saber cómo le estoy cuidando la cocina, amiga ¿Podés venir enseguida acá a estar con nosotras? ¿Me pueden microfonear? Sí, está, bien. ¿Sí? ¿Querés venir? Excelente, sí puedo ir, Vení. dejemos que Marita eh, ah, empiece a, a cocinar. Voy? Sí, obvio. Bueno. Dejamos Dani, te parece. Bueno, después después te quiero acá. Está re tranquila, te ahí, quiero. ahí yo voy. Venimos ahí yo voy bien. Está sentada la iniciada acá, pero <risa> con... Ay, Adriana, me hace reír. me reír. que la está tomando lección. Sí, pero no te quiero poner parecido. ¿Cómo voy, Adri? Bueno, gracias. El huevo, Bien. el azúcar Bueno, si querés ayuda, yo estoy acá para bueno, servirte Bueno, el aceite necesitaría Ah, el aceite de mi campo Que voy a tomar acá <risa> para que me ponche ¿Qué, ¿Qué dijiste Bebu? Yo te escuché Bueno, Bebu, un poco de ralladura de limón Bebu acaba de decir un rallador más grande Es mío el rallador Me encanta Me encanta me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Pero escuchame ¿ve? No te metes con mi rallador ¿Eso sabes para qué es eso? Es súper tierno Es para cuando comemos pastas Y te lo pones al lado del plato con él Y vos rayas el queso Este que por ahí te lo dan para rallar directamente No lo uso nunca para eso Pero dicen Yo lo uso así para rayar la zanahoria rayo todo ¿Querés que te vaya a tirar Dale. el aceite? Dale Vos decime listo Mirá Ahí está No, un poco más oh. Estamos haciendo un budín en esta ocasión va a ser un modín de limón, limón, esencia de vainilla, ¿sí? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un chorrito de vainillín, esencia de vainilla. Estas son las verdaderas amas de casa, viste la que te hacen todo a ojo porque saben. Ahora a batir, a batir. ¿Cuál fue tu receta preferida de la cocina de Adri? las tapitas caseras. Ah, las tapitas caseras, qué rico, Sí, las tartitas sí, ¿eh? sí, caseras. Y. Ay, y las bombas de papa. Las, las bombas bomba de papa. papa. mira cómo te bate, Marita. Que que bate. Que bate. Va, mirá, y ahora está bailando. Bate que bate el chocolate. A ver, dale, vamos, a ver. ¿Cómo dice? bate, que bate el <risa> <risa> chocolate. <Vamos>. <risa> programa, tu entrevista preferida que disfrutaste, tu programa preferido te emocionaste, lloraste aprendiste, Pon todas las entrevistas Toda hacen llorar, en serio te hacemos sí. llorar, qué malos son no, no están buenísimas todas las entrevistas no eh, me acuerdo de este momento eh, Alguna puntual, pero bueno, no importa eh, La mamá esa que perdió a sus hijos uh, Que vino con uh -huh. la bebé chiquitita Carla, Carla la que tuvo el accidente Con los sí. chicos en la costanera sí. Eso Ella, uh -huh. después el chico de la costanera Ese alto, que da los mensajes Abel Trigini Bueno, Ajá. él él también Bueno, hay varias ¿Qué? Asistencia ¿Qué? ahí viendo todo el programa <risa> Y que me gusta saber no cómo, cómo se ve el programa del otro lado ¿Tenés algo para corregirnos? No. ¿Nada? No, me encanta todo lo que hacen. ¿Se No nos pisamos cuando hablamos, no. Ay, son súper divertidos, espontáneos. ¡Sí! Me sí, sí. ¿Y de perla? Porque enseguida va a llegar. ¿Tenés algo para decir? ¿Algo que querés que le diga? Ay, que el collar ese... Ay, no podía contar cuántas perlas tenía. No. Yo dije 18, 20, ¿cuántas perlas tiene? ¿Cuántas tenía al final? 32. Ah, mirá, o se hace todo. Uh -huh. Bueno, el programa sale perfecto Sí, sí Se enciende bien. todo Sí, sí Y obviamente que en mi casa Que ni huele una mosca Cuando empieza el programa sí, Vamos Porque entra alguien... Ah, sí, si esto, Muy bien. ¿Y, y le vas diciendo a las vecinas o a tu familia, ponga mejor de mañana ponga sí. mejor de, Me imagino que vas a un consultorio, ponele esa mañana que no estás en tu casa viendo el programa Viste que en los consultorios siempre está puesto el televisor sí Y si hay puesto otro canal, ¿vos pones el 7? No, no te dejan, porque si no... Ah, bueno, bueno pero lo <risa> Sí, sí. eso es lo importante Pero vuelvo a casa y lo veo por YouTube Sí, ¿Siempre lo ves? Sí Qué bonita, bueno, qué, qué, qué lindo, ahora yo hablo con ella, pero la verdad es que uno... Por ahí no toma dimensión de lo importante que es trabajar en la tele, de lo que somos para las personas. Porque ella me decía, Dani, me divierte un montón con ustedes. Hacen que mi mañana cambie, que sea alegre. Y la Los sustos que... de Perla, por favor, hasta me asustan a mí. <risa> <risa> Perla, por favor. ¿Te seguís asustando con Perla? Sí, mucho. Y hablando de Perla, ¿los karaokes? Ay, están buenísimos. ¿Sí? sí. ¿Tan mal cantando? <risa> sí. Eh, sí, la verdad, bueno, eh. Y más o menos como yo creo en la ducha <risa> y, y bailamos tan mal también. también También también, O sea, está bien que nos Hay dediquemos. que mejorar un poco Hay que, Pero somos divertidos so, so ¿Sí? divertidos. Bueno, qué lindo Marita Bueno, ahora bueno, eh, la leche Dale, vamos a poner la leche que vamos a sacarla de la heladera Permiso, voy a pasar por atrás Vamos a sacar la leche de la heladera, gracias Vito Perrota. Vamos a compartir la receta Mientras tanto Dale, ¿Quién me la, la, la, la ayuda? Sí, Dani, vamos con eso. Hoy en Entrevistas con Sabor tenemos Budina Marita con invitada de lujo que es nuestra más fiel televidente. Las... así vamos. le decimos nosotros, Marita de Maipú. Y para prepararlo van a necesitar un huevo, 150 gramos de azúcar, 200 centímetros cúbicos de leche, ralladura de limón y esencia de vainilla, tres cucharadas de harina. harina leudante, manteca para enmantecar el molde y listo, ya y lo también. tenemos. Sí, yo le puse el título. ¿Te gusta, Luqui? Me encantó. Viste, budina lo Marita quedó. Bueno, mira eh, Ahí Marita le puso la leche. Ahora le está poniendo sí. la harina que nos trajo nuestra amiga Adri, que es harina leudante. ¿Está bien? Sí. Es la la concentración Por Dios, <risa> me encanta. Bueno, nosotros ahora estuvimos hablando de lo que es el programa, de todo eso, pero nos queda un poquito, yo en el próximo bloque quiero conocerte a vos, Marita. Bueno. Quiero que me cuentes de vos, de tu vida, qué haces, de tu familia. Bueno. ¿Te parece? Sí, no, súper. ¿Cómo a, a la parte interna sí. de Marita que es, digamos, lo que más me gusta a mí?